¿Qué tal se lleva usted con el rap, por ejemplo? no, no, no me disgusta, niño. ¿No le disgusta sí. el rap? No. Señoras y señores. El rap de Roberto. La alucinante fiesta de Morsi y es muy seguro estoy Que se celebra en alcohol, que se celebra en alcohol, Que se celebra en alcohol, que se celebra en alcohín, Que se celebra en alcohol. ¿Qué tal se lleva usted con el rap? La alucinante fiesta de Morsi y es muy seguro estoy Que se celebra en alcohín. Fiesta de moros y, ¿Y cristianos seguro estoy que se celebra el alcohol, el alcohol, el alcohol el... en una villa de alicante se monta este jaleo impresionante se celebra, celebra donde se celebra la fiesta de moros y cristianos donde se celebra la fiesta de moros y cristianos lo ponéis a huevo la alucinante fiesta de ¿Y moros y cristianos Estoy, que se celebra en alcohol, la luz y la intensidad de modo singular, sí, sí, es que seguro estoy que se celebra en alcohol.